pedo, amigos! Y bienvenidos a un episodio más de. <risa> El No Show de. ¡Sí! El No Show, donde te vas a enterar de las cosas más locas y picantes que pasaron la semana pasada. Y cuando digo picantes, no lo digo de forma sexual, sino agresiva. Tal vez lo que en realidad quería decir era. ¡Cantisa a la verga! Como las acusaciones que hizo Antonio Tizapa, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, a AMLO por sus supuestas conexiones con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Que fue el culero que ordenó el ataque contra los normalistas, supuestamente. Todo esto sucedió a la salida de un meeting que organizó en Nueva York el PEJE y que no duró ni 30 minutos porque una turba enardecida armó un desmadre. A pesar de los intentos del tabasqueño por calmarlos e incluso permitirles subir al estrado para manifestarse. Pero pues no, a la verga. Lo que hizo Aguirre, cuando fue gobernador interino mataron a dos estudiantes de la silla y parte Ahora, ahora, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué, no es provocador. No provocador, señor. Y aún más allá de si en efecto el señor era un provocador enviado por alguien. <risa> o no. El resultado fue el mismo Pues al parecer el peje la cagó al responderle a uno de los padres de los normalistas Que debería de reclamarle al ejército y I.O.A. Peña Nieto y a, y a o Con Peña Nieto aquí, Peña Nieto allá Peña, Peña, Peña, Peña Nice Y no a él por la tragedia que sucedió en Ayotzinapa Y decimos que la cagó porque el quemadísimo secretario de gobierno Osorio Chon Pon un... Chon También no tardó en salir a criticarlo por llevar 18 años intentando llegar a la presidencia y a exigirle que presentara las pruebas de las gravísimas acusaciones que hizo al ejército Les recuerdo que estas son las acusaciones que hizo el peje Chis acusaciones cabronas, a ver, pruébalo, pruébalo güey, pruébalo Se ponen como si el gobierno mexicano ya hubiera demostrado sin lugar a dudas su tesis sobre la verdad histórica de lo acontecido en Ayotzinapa O como si los peritos internacionales hubieran estado todos de acuerdo Sobre esta verdad histórica, verdad O como si nuestro ejército jamás hubiera atacado a sus ciudadanos Y su verdad histórica, más que una verdad histórica, parece una fábula ancestral Sueño hecho de verdad ya después el peje dijo que no iba a responder a las provocaciones del no chinito japonés, Osorio Chon. Y pues que le preguntaran a su dedito. Estamos aquí con el dedito de AMLO. Oye, dedito, ¿le vas a responder a Osorio Chon? ¿Qué, qué estás haciendo, dedito? <risa> Por Dios. ¡Ay, <risa> dedito, cuál es tu respuesta! Pues ahí lo tienen. Esa es la respuesta del dedito de AMLO. Cada vez se va a intensificar más el cochinero rumbo al 2018, amiguas, y vamos a ir viendo más y más las campañas de difamación entre unos y los otros Va a ser como una guerra, pero las armas van a ser de mierda Y pues así Que es justamente lo que estamos a punto de presenciar en el Estado de México pues una encuesta de reforma arrojó un empate técnico entre el candidato de alianza encabezada por el PRI, Alfredo del Mazo Maza, Mista Masa, Masa y Masa, Delfina Gómez Álvarez de Morena y Josefina Vázquez Huácala del PAN. Si las elecciones fueran hoy no, serían un volado, excepto para el PRD que acaban de definir a su candidato y pues andan valiendo verga. Lo interesante que es que el PRI de nuevo está en riesgo de perder a uno de sus estados fuertes, como lo que les pasó en Veracruz. ¿Quién sabe por qué? Pero quién sabe, igual y el PRI está escondiendo un as bajo la manga. O a un Duarte bajo la manga. Y hasta puede que lo capturen como un arma secreta electoral. O no. O en el 2018. O nunca. O verga. Y hablando de verga... A la verga. Esto está la verga, güey. Bueno, pues ese es el reportaje del fin del mundo. Ya ni pedo. Tenemos que hacerlo a huevo. El viernes pasado, Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkelstein Bueno, Angela Merkel sin el Stein Merkelstein Se vieron las jetas en la Casa Blanca Y fue un evento que no podía estar exento de pendejadas Como el aparente rechazo de Donald Trump a darle la mano a su invitada Gracias. Okay. O el mal chiste respecto al espionaje que recibieron él y el gobierno de Alemania durante la administración de Obama. At least we have in common, <risa> Cabrón, la reacción de Ángela, fácil. Y aparentemente solo tuvieron consenso en temas de seguridad Pues en materia comercial ambos parecieron hablar de coincidencias mutuas Que por pura coincidencia no coinciden Lo decimos porque Trump es proteccionista y Merkel aboga por un mercado libre Donde no hubo duda fue en el bloqueo por parte de un juez federal con sede en Hawái A la nueva orden ejecutiva en materia migratoria que había firmado el presi viejo Y lo hizo al considerar que atenta contra una religión en específico Viola la primera enmienda de la Consti gringa Y viola los principios del Japaloa Que es una cosa así hawaiana sobre las mezclas de razas oh y como nos da mucho gusto cualquier revés que en este tema O cualquier otro de su pinche agenda de berrinches Reciba este sujetillo culerillo Le mandamos nuestro famoso enhorabuena a todo Hawái <risa> Y ya para cerrar les vamos a contar que el muy mierda le entregó al congreso su borrador para el presupuesto del próximo año Polémico es el tercer apellido del presi viejo de Estados Unidos Después de tremendo hijo de puta y pedazo de mierda mal amaestrado Wey no mames, creo que no voy a poder entrar a Estados Unidos como hasta dentro de cuatro años más o menos Y en el borrador quedaron demostrados los recortes en salud, diplomacia y medio ambiente Para destinar más a defensa y seguridad nacional Es decir, el fin del pinche mundo Esto se traduce a Trump debilitando Obama Obamacare Las relaciones con otros países Que ya sabemos que le valen pito y reduciendo el combate al cambio climático, porque obvio todos sabemos que es un pinche cuento inventado por los chinos Como la chinita que se perdió en el bosque, ¡Qué pendeja Y así poder mandar 4100 millones de dólares a la fase inicial de la construcción del muro Y otros 314 millones de dólares para agentes y equipo Pues como le dijo a Merkel, sin seguridad no puede haber prosperidad, biatch Bueno, no le dijo biatch, pero seguramente lo pensó porque es un hijo de puta y ya todos sabemos bien cómo la inversión en seguridad hace prosperar a la industria gringa, que es una industria de guerra y muerte. Y por ahora, fuentes republicanas y demócratas anticipan que el borrador no va a ser aprobado sin ningún cambio. Es decir, pito para Trump. Pipitos sí, y pipitos sí, y para tron Mucho pito, pipitos -pi, pi sí, y pipitos sí, y para ti Y de nuevo les vamos a platicar en chinga. Oh, chinga Miguel el piojo herrera en su versión malvada está de vuelta al entrenador de Cholos Tijuana lo suspendieron dos partidos por haber insultado al cuerpo arbitral durante el partido contra Santos Laguna. Aunque lo que podría meterlo en verdaderos aprietos es que después de que lo expulsaron, explotó en contra de un aficionado. Y pues le dijo que chin chin por culero y que lo esperaba a la salida. La neta, esto a mí no me sorprende, y si te sorprende, pues, qué pendejo. Recordemos que Herrera tuvo que dejar La Verde, no güey, el equipo, la playera, La Verde, cuando junto con su hija agredió a un periodista de TV Azteca, que tal vez conozcan como Martinoli. Que va tronando los dedos, gritando y empujando a Cristian Martinoli. O que cuando era jugador era un güey de la verga. Va a ser entrevistado a Miguel Herrera. Uno de ellos llega y provoca al jugador atlantista, quien también, claro, pierde la cabeza. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, sufre de Alzheimer. ¿Es Alzheimer o Alzheimer? O DVD, porque se le olvidó declarar en su 3 de 3 un departamento en Miami que compró en el 2015 por la insignificante suma de 990 mil dólares. ¡A la verga! Y yo creo que todos son los mal pensados y la señora sí sufre de Alzheimer. O Heimer. O Jaime Porque de seguro va a tener un chingo de pedos recordando de dónde sacó tanta lana. 14.355.000 pesos para ser un poquito exactos Que son 5.272.160 pesos más de los que supuestamente percibió ese año ¿Se acuerdan que les dije que el PRD andaba valiendo verga? Bueno, pues ahora lo podemos multiplicar por dos Y en el premio de la semana Hasta para valer verga, vales verga Se lo lleva Mauricio Ortega el exdirector del diario la prensa que se chingó, el jersey que usó Tom Brady para ganar el último Super Bowl y que está valuado en 500 mil dólares. No mames güey, neta vete a la verga cabrón, ves cómo están las cosas y haces esta mamada, no mames güey, ¿Qué puto quemón. Gracias a una investigación del FBI y al Departamento de Seguridad de la NFL, sí. Esa madre existe. Dieron con los dos jerseys de Tom Brady que estaban en la casa de este pendejete. Y las tres recomendaciones chingonas de esta semana ya para... Les habíamos dicho que íbamos a recomendar una película y o serie, un videojuego y un libro, pero como que eso nos limitaba mucho. Solamente vamos a recomendarles tres cosas chingonas, bien chingonas. La primera recomendación es... Digan por favor y gracias. Las buenas costumbres nunca pasan de moda, es algo sencillo y se los encargamos mucho. Por favor. Y gracias. Me encanta mamar. La segunda recomendación chingona de la semana es la novela gráfica de Mouse de Art Spiegelman. Spiegelman. Spiegelman. Spiegelman. Voy a decir Spiegelman. Me vale verga. Art Spiegelman. Spiegelman. Spiegelman. A la verga. Que lo hizo merecedor del Pulitzer y nos puede recordar qué es lo que puede suceder si un xenófobo culero termina de líder en una superpotencia mundial. Este librito es de los pocos que me han hecho llorar ah, qué ah, chinga tu madre, pendejo, chinga tu madre Y mi tercera recomendación chingona, aunque está bien pendeja Es jueguen el Super Mario World para el Super Nintendo Que salió hace como veintitantos años Lo pueden bajar para su compu en un emulador o en su celular O no sé, güey, el que quiere puede Y si quieren que subamos un video de cómo lo paso en putiza Pues ahí nos avisan y eso es todo por esta ocasión, amiguas. Les mandamos miles de millones de besos en la boca. Nos encantaría poder mandarles saludo personalizado a todos, pero pues está cabrón. Básicamente es porque los huevones editores no quieren escribirte cientos nombres. Piches huevas, cabrón. Piche huevón. Y como no queremos que se enojen con nosotros, pues entonces... Miles de millones de besos en la boca para ti, que estás viendo esto. Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo Es muy probable que les conteste Seguramente, tal vez, tal vez Probablemente sí, güey Y nos vemos la próxima semana en ¿eh? El no show de ¡Sí! Los quiero, tonticos Pon la música, perro Se acabó el video Wrap it up